Hola amigos del canal Hoy probamos un nuevo juego de terror Esta vez también Sin leer de qué va Vamos a ver qué nos encontramos ¿Os queréis? ¡A por él! Aparecemos aquí ¿Ves? Como con una cámara grabando Y pone que, bueno, que tenemos el documento 087 Que tiene el nombre del juego Y no sé qué más Aquí hay una puerta. No, no queremos irnos. Tenemos que probar el juego. O sea, por ahí se sale del juego. Entonces, bajamos una escalera y vamos bajando la escalera. ¿Y qué hacemos aparte de esto? tres plantas para abajo? SPC-87 es una plataforma de escalera localizada en un campus. En las que no hay representado ni figuras ni, figura, ni ventanas. Eh, las luces tienen 75 vatios son inefectivas de luz. Y dicen que el SPC 8087 existe, pero que aún no ha sido descubierto. ¿Y de qué va esto? Pues esto lo vamos a clasificar como un juego raro, de los rarito. llevo bajando un rato y se oyen cosas, vamos a ver, no, pues no, hay que seguir bajando porque 13 en la esquina hay 13, 35 metros, 36, 37, 8, 14 plantas, donde no hay que llegar Trabajar. lo hago por vosotros y por mí, que tengo curiosidad, oyen ruido, vamos a acelerar la cámara, cada sujeto oye cosas diferentes y vocalizaciones y como la de un niño, de todos modos o de todas formas Nadie consigue averiguar de dónde procede nuestro grito. Ahora se va oyendo el niño. Parece una mujer. Si sí, puedo oír el sonido, sí. Puedes estimar cuál es el origen. Que está seis escalones más abajo, seis plantas más abajo, no la verdad es que esto se está moviendo al día empieza a fallar empieza a fallar las luces o okay? qué vale. yo he visto, algo, ¿eh? he visto algo después de que el SPS SCP Pues ser descubierto Muchas Exploraciones fueron No sé Espérate que esto está ¿eh? Dice que soy oye Sonido geológico Ni idea Es como un experimento Secreto o algo Pero para qué Habría que informarse 100 metros 38 planos. Dios. Yo he visto algo, ¿eh? Ya. Porque es hacer terrorífico, ¿eh? ¿Ves? ¿Eh? Mirar en el agujero. Estamos oscuros para ver nada. Ah. Vamos. Bueno, venga, seguimos. Hay una flecha que dice que vayamos para arriba. Seguimos para abajo. Ya, qué cosa más rara. Se ha roto parte del techo. Un pedazo de hormigón. Se ha roto y se ha caído. Vámonos. No. Eh. Dios, qué cosa más tétrica. Esto empieza a dar de verdad angustia, eh. Es una angustia muy rara, una sensación muy extraña. Otra vez los latidos. Ya no. Seguimos bajando. Ahí se ha visto algo, ¿eh? Y se oyen voces, Dios mío, dos voces, como susurrando. Cada, cada sujeto encuentra una explicación o, o su propia solución. Hostias que aparece en la cara en los labios, la boca, no sé pero no sabemos lo que el, el grito es sangre estamos manchado. me da igual, vámonos seguimos bajando 50... Ah, es una cara joder ya no se oye nada. Ahora se oye otra vez. Unas voces. ¡Ya! Pero esto no tiene final. Esto sería imposible en realidad. Tendría que haber una torre ahí secreta. Una torre secreta imposible un pozo secreto o algo ¡ah! la cara otra vez pero no entiendo el juego que quiere decir yo no lo entiendo ¿No pinchos son pinchos? son como, como bastones ahí de, de hierro ¡Ay, ¡Ah, Se ¡Ja! está rompiendo la cámara. ¿Esto qué es la presión atmosférica o qué es? ¿Ya sabes de qué? Parece como el suelo. ¿Qué, ¿Qué habla esto? Porque es no más, ha salido una ventana. Debido al resultado del final de la exploración, no se accedió. O sea, no se permitió el acceso a personal del proyecto. No, ya no me ha asustado. Ya lo que estoy en mareado. ¡Eh! Que se ha puesto rojo esto. ¡Ya! ¡Ay! ¡Uf! Coño, con el jueguecito de marra, ¿eh? Con el jueguecito de los cojones. ¿Cómo nos va a poner? Oh, parece que estamos entrando en el infierno, oye. Madre mía. Llevo 79, este, 80 pisos. Solo se ha observado en la exploración un extraño material orgánico que cubre las paredes de este en el proyecto. Si es posible, ¿eh? se cree que puede ser la, una estructura viviente ¿no? y que se come el material que hay dentro de ella. Y. Y el hombre que llevaba la cámara fue incapacitado por una fuerza extraña o algo así. No, no lo entiendo el en inglés. No. A ver dónde llegamos. Dios, sangre. Madre mía. ¿Pero esto dónde va a llegar? La cara. No está mirando es más cara? Va ¿Qué pasa? Yo yo, yo, yo, ¡Yo, yo, Que nos lleva transportándonos Yo no estoy haciendo nada Después que la cámara La cámara la señal se deterioró Por estática Debido a un viaje Extraño a través No lo sé Después de dos semanas siguiendo la exploración Muchos miembros del campo cayeron caos dentro del proyecto. La puerta del proyecto SPC ha sido sellada con 6 centímetros de un elemento industrial. Y ahí baja señal, baja señal. Señal perdida. SPC. Gracias por jugar. Bueno, pues no sé lo que es el Proyecto SPC. No sé lo que es, de verdad. Pero que, que parece que, que es una experiencia que nos lleva a otro mundo o a otras sensaciones. No lo sé. Eh, poner vuestras propias opiniones en comentarios a ver qué opináis, me gustaría leerlo y saber qué, qué pensáis, porque yo en verdad, pues no me voy a poner a leer a ver qué es todo del proyecto, pero parece que es un proyecto psicológico o lo que sea y, y oímos cosas. Así que bueno, espero que les haya gustado el vídeo y pronto estaremos en otro. Les recuerdo que tengo un canal retro y me despido de ustedes. Así que chao y hasta un próximo vídeo.